Como veis he traído hoy el CPC, lo tenemos conectado directamente al proyector, así podéis ver en grande lo que hayáis hecho y no hace falta estar con el monitor, entre otras cosas no es del todo portátil, es un poco menos portátil de lo que debería. Tenéis ahora que coger vuestros juegos, lo que llevéis hecho hasta el momento y debéis probarlo aquí. Porque tiene que funcionar en este ordenador. Si no funciona en el ordenador real, lo que entreguéis es descalificado. Así que tenéis que coger lo que tenéis hecho y probarlo aquí. Para comprobar que no hayáis hecho nada que por lo que sea en el emulador funcione y en la máquina real no. ¿Cómo lo convertís con CDT 2 WAF? Os bajáis la versión 1.1 de CDT 2 WAF. Y cogéis el fichero CDT que os genera CPC Telera, lo convertís a WAF con CDT to WAF, lo ponéis en un móvil, lo reproducís con cualquier reproductor que tengáis en el móvil de música, le subís el volumen todo lo que podáis porque normalmente la salida de los móviles es baja, os venís aquí al CPC y cogéis aquí que tenemos un adaptador de cassette, ¿vale? este adaptador de aquí, lo que hace las veces es de simplemente entrar por aquí el audio y reproducir por aquí como si fuera una cinta magnética, de modo que Amstrad lo lee el audio igual que lo leería de una cinta magnética, pero lo está leyendo de vuestro móvil. ¿De acuerdo? Así es que es el mismo proceso, se viene uno aquí, le da al play para que el cabezal entre en contacto con esto, se pone run comillas, se le da al intro y se empieza a reproducir el audio para que el Amstrad lea el audio. ¿De acuerdo? Así es que tenéis que probar vuestros juegos. Y una vez los hayáis cargado en el CPC, podéis comprobar que todo funcione aquí correctamente. Después, planificación. Muy importante porque nos queda poquito tiempo. La entrega es el 31. Estamos a 16. Significa que nos quedan 15 días. Y hoy es el día fijado para el fin de mecánicas, y en esto voy a ser muy serio, porque vosotros deberíais de ser igual de serios. De hoy al 31 no deberíais añadir ninguna funcionalidad que no esté ya implementada a vuestro juego. Que en vuestro juego el personaje ahora mismo no salta, no se añade un salto que no hay un enemigo con IA que hace cosas que queríais hacer súper chulas, no se añade. ¿Por qué? Porque quedan dos semanas y cada nueva cosa que añadáis retrasará la fecha en que vuestro producto va a estar y no podéis retrasarlo, dentro de dos semanas tiene que estar. Si queréis que vuestro juego esté pulido y que lo que entreguéis aunque sea más simple de lo que imaginabais, esté pulido y sea jugable, no tenéis que añadir absolutamente nada nuevo a partir de ahora. Y cuando digo nada, es nada. Lo que hay se pule, se hace jugable, se hace bonito, se hace divertido, se retoca para que mole, se añade contenido. Pero no implementéis cosas nuevas ya. ¿Queda claro? Contenido y pulido. Y una cosa importante. Hoy, hoy, no deberíais iros de aquí sin haber preparado la entrega. Algunos me miráis con cara de ¡Oh, Dios mío, preparar la entrega! Si no lo tengo hecho, ¿cómo la voy a preparar? Preparar la entrega consiste en lo siguiente. Coger las normas del concurso. Ver qué pide la entrega y ver si hay alguna cosa que, por lo que sea, se haya pasado en las normas. La entrega pide un zip con X cosas. Pues uno prepara una carpetita donde tiene que estar ya los directorios preparados para meter las cosas. Si una cosa no está hecha, evidentemente todavía no se pone. Pero se prepara y se planifica. ¿Qué hay que hacer en la entrega? ¿Un documento PDF que explique las instrucciones del juego? Pues hay que preparar las instrucciones. No dejéis la entrega para el último día la entrega tiene que estar preparada ya, aunque la entreguéis el último día. Si el último día uno tiene que estar a última hora corrigiendo alguna cosa o añadiendo un spray nuevo, no tiene que ser a costa de que luego no pueda preparar la entrega. Hay muchas cosas que van en la entrega, como las instrucciones, o como un así si se hizo, o como un vídeo, como lo que sea, que lo podéis tener ya preparadito. De modo que si a última hora toca correr, no es que el correr lo pague la entrega porque todo lo que acabe siendo un coste en vuestro pulido y en vuestra entrega va a ser un coste también en vuestra posición en el concurso va a ser un coste en cómo lo verá el público a partir de ahora vuestro trabajo tiene que ser un trabajo cara al público tenéis lo que sea que tengáis como producto más avanzado, menos avanzado, más simple, más complejo, me da igual lo que tengáis, tenéis que convertirlo en producto. Tiene que ir a parar a gente que lo pueda usar. Y esa es la finalidad de aquí a la entrega. Preparar la entrega, preparar el producto. No hay otra finalidad. No hay que añadir nuevas funcionalidades. No hay que implementar lo que no esté implementado. Eso es lo que hay que hacer ya. Y si no se hace, el producto lo sufrirá. Así es que la primera prioridad es hoy preparar la entrega y a partir de aquí pulir, pulir, pulir, pulir. Y pulir significa añadir contenido, significa hacerlo bonito, significa ponerle música, significa hacer que haya un menú muy chulo, significa poner que el juego tenga lo que tiene que tener en el orden correcto, las pantallas, lo que sea que haya, los enemigos te matan, no te matan, coges puntos, lo que tenga que haber. Todo eso, pulir. Y ojo, aquí hay un preparar la entrega y aquí hay una entrega. Esto es distinto. No os esperéis al último día hacer una entrega. Preparar la entrega tiene una doble finalidad. Primera, que la entrega no sufra el hecho de que estéis trabajando hasta última hora. Que se pueda entregar y que no lleguéis a falta de cinco minutos y tengáis que estar leyendo lo que es entrega, o peor aún, como ha pasado otros años que alguien no tiene tiempo, a última hora, de leerse qué hay que entregar y entrega lo primero que pilla cuando a última hora ha hecho lo que sea que ha podido hacer. Eso no se debe hacer. Ahora mismo preparáis una carpetita con las cosas de la entrega listas para entregar y lo que falte pues tendrá su to-do, pero está claro que tiene que estar lo más listo posible para que no sufra. Y lo segundo es Planificaos para hacer por lo menos una entrega tres días antes de la fecha del line de entrega, que haya un producto tres días antes y que eso os dé la tranquilidad de que habéis entregado algo, que si a última hora todo falla, todo explota y todo se rompe, hay algo entregado. Después de haber entregado tres días antes, deberíais entregar otro dos días antes, otro un día antes y otro en la fecha de entrega como mínimo. Podéis entregar tantas veces como queráis, solamente se tiene en cuenta la última entrega. Pero es súper importante que esto lo toméis en serio. Estos temas de planificación, de ir al producto, de asegurar la entrega, de asegurar la fecha, aquí es donde más falláis falláis mucho, mucho más que en la parte tecnológica. En la parte tecnológica hay cosas que no conocéis, que estáis aprendiendo muy bien, pero en esa no falláis. Aunque hagáis cosas mal, es normal, eso es parte del aprendizaje, pero en esa no falláis. En esta falláis muchísimo. Tenéis que acostumbraros a que a esto hay que darle una importancia capital, igual que estaba hablando antes de la difusión. La difusión, el cuidado en la entrega, el amor por el producto que desarrolláis, la focalización en el usuario final, que sea jugable, que sea lo más divertido posible, que sea atractivo. Eso es lo que toca ahora. Ahora ya no toca que tenga siete cosas nuevas que no tenía antes, toca que sea atractivo. Toca que la gente quiera jugarlo, aunque sea muy simple. Eso es lo más importante. Eso es lo que normalmente no hacemos bien. Y hay que focalizarse ya en hacerlo bien. Porque vuestro futuro profesional depende de la calidad de los productos que hagáis. Y la calidad de los productos que hagáis no dependen del número de funcionalidades que les metáis. Dependen de lo bien acabados que estén. Muchas veces, y estaréis acostumbrados a verlo constantemente, productos muy simples se llevan el mercado. ¿Por qué? Porque están acabados... Porque los hacen a tiempo, porque no se esperan a tener un supersónico producto antes de difundirlo, porque lo difunden pronto, lo hacen pronto, lo acaban bien y lo ponen para que la gente lo use. Esto es lo que tenemos que hacer ya. No hay que perder ni un segundo más. Estáis aquí para hacer un juego, darle caña y hacer un juego. Lo mejor que podéis en el tiempo que os queda. Lo más pulido posible, lo mejor entregado posible, lo mejor acabado posible, y eso es lo más divertido, lo más bonito, lo más contenido posible, no las más funcionalidades posibles.